Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a hablar de un súper tema que se lo escucha por muchos lados, pero es liderazgo. ¿Qué es ser líder? Mira, te voy a contar el concepto que lo escuché al doctor José Luis Luisay y me encantó, lo escuché muchas veces y me sirvió tanto porque es lo más simple que yo escuché. Es crear oportunidades o generar espacios para que puedan suceder las cosas para que puedan lograrse los objetivos que te proponga. Por ejemplo, ¿sos mamá? ¿Cómo vas a arreglar la mesa para que hoy sea un almuerzo especial, aunque coman arroz? ¿Qué vas a hacer si tenés una concesionaria para que se vendan muchos autos y que los clientes se vayan súper contentos? Es de qué manera vas a crear el espacio para lograr el objetivo y para que todos estén contentos. Esto es un liderazgo transformacional. Chau chau, espero te sirva.